Y bienvenidos a Dancing el canal donde aprendes matemáticas de manera fácil y simple y todas las afines a ella. El día de hoy veremos todo lo que tiene que ver con los alquenos, aprenderemos la nomenclatura de alquenos, la importancia y aprenderemos a diferenciar cuando tenemos alquenos dobles. No olvidemos que ya hemos visto la primera parte que fue alcanos ahora continuaremos con los alquenos.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 colores y también, por qué no, también la crema de lavaplatos en sus diferentes presentaciones y lo podemos ver en presentaciones de limón y chique. Ahora sí, continuemos con el tema. Definamos qué son los alquenos y de dónde provienen. Los alquenos se conocen como cadenas de carbono con enlace doble, entonces veamos el más simple de ellos que sería el carbono, un enlace doble. Y no olviden que el carbono es tetravalente, por tanto tiene cuatro enlaces. Ya aquí tendría dos, entonces ponemos acá, dos hidrógenos, quedarían cuatro para este lado. Y aquí otros dos. Este es el famoso eteno, o también muy conocido como el etileno. Muy importante este alqueno ellos provienen todo lo que tiene que ver con la refinación del petróleo crudo y también por la deshidrogenación de alcanos. ¿Qué es una deshidrogenación digamos que tenemos un alcano, digamos que tenemos un como CH3 acá enlace CH3 y se deshidrogena ¿Qué quiere decir deshidrogena se quitan los hidrógenos entonces al eliminar los hidrógenos esto nos quedaría de la siguiente forma, pero esto en presencia de un catalizador y calor. Al deshidrogenar se pierde un hidrógeno acá y un hidrógeno acá, quedando CH2, doble enlace, CH2, más los hidrógenos que se liberan. Esta sería una deshidrogenación, o sea que es una forma de obtener un alqueno a partir de un alcano. Veamos algunos alquenos importantes en la industria. Podemos ver alquenos importantes como son los solventes, como el exeno, que se utiliza mucho en toda la parte de lo que tiene que ver con extracción de aceites, o en otros procesos industriales. También podemos verlo en la formación de polímeros y de plásticos, como son el etileno y también el propileno. Ambos, si se juntan como polímeros, nos generarían el Polietileno, muy conocido, y el polipropileno, que son ya polímeros que se utilizan mucho. También podemos verlo en todo lo que tiene que ver con fuentes de gases. Quiere decir que los alquenos tienen una gran aplicación en la vida real. Ahora, veamos la nomenclatura o cómo vamos a aplicar la nomenclatura de estos alquenos. Tenemos este primer ejemplo de nomenclatura de alquenos. ¿Cómo podemos diferenciar el alqueno? No olviden que aquí tenemos el enlace doble y lo demás es una cadena lineal como ya hemos visto en los alcanos. Ahora, ¿qué debemos hacer? Para nombrar un alqueno se debe buscar donde se encuentre más cerca el primer doble enlace. Si uno mira, en el lado de acá, si voy contando, aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 en la posición 5 se encontraría, o sea que no sería lo ideal nombrarlo por allí. En cambio, si vemos acá tenemos 1, 2, o sea que aquí está más cerca el primer doble enlace. Entonces vamos a nombrar por este camino. Y vamos a ir buscando la cadena más larga. Si podemos ver, podemos seleccionar esta cadena o esta cadena o la es indiferente. Vamos a tomar entonces esta cadenita que está acá. Y le vamos a poner el número, entonces vamos a poner acá 1, 2, 3, acá ponemos 4, 5, 6, 7. No olviden que para nombrar debemos acordar donde los sustituyentes. O sea que es importante mirar los radicales de alquilo, los cuales tengan dentro de la cadena que vamos a nombrar. Como pueden ver, aquí tenemos el grupo metil. Y aquí tenemos el grupo etil. Lo vamos a ir nombrando como lo hacíamos en las cadenas normales de alcanos. Entonces, posición tenemos en 4, en 6 tenemos metil. Vamos a poner 4, 6, 6 y como se repite tres veces el metil, pondremos tri. tri metil. Ahora, un guioncito y Miramos que en la posición número 5 encontramos el grupo etil. O sea que vamos a poner acá, número 5 sería el grupo etil. Pero nos está faltando algo muy importante, el doble enlace. Miren que el doble enlace se da en la posición número 2. Entonces vamos a poner 2 y miremos que la cadena que numeramos va hasta el 7. Si es una cadena lineal sería etano, terminación ano. Pero en este caso, como es una cadena de doble enlace, sería el epteno. Entonces vamos a poner 2 eteno. Este sería el nombre que corresponde a este compuesto. 4,6,6 trimetil, 5-etil, 2 eteno. De esta forma se nombraría. Veamos un siguiente ejemplo. Continuemos ahora con este siguiente ejemplo. Tenemos este compuesto. Miremos que si nombramos por este lado, no encontramos cerca los alquenos. Pero si nos vemos de aquí para acá, podemos ver que acá está el alqueno. Entonces vamos a nombrar para este lado. Podríamos tomar esta cadena o podemos tomar esta cadena. Vamos a empezar por aquí. Vamos a poner acá esta cadena vamos a anular todo este pedazo y le vamos a poner los numeritos no olvidemos acá 1 2 3 4 5 6 7 8 y 9 esta es la cadena que hemos visto que son 9 ahora miremos los sustituyentes tenemos este sustituyente este otro y este último bien no olvidemos veamos los radicales de alquilo. Muy bien. Ahora ya teniendo esto, nos damos cuenta que este es el terbutil. Este es un butil, son cuatro y el metil, que es de forma simple. Entonces vamos a numerar. El número 8 vamos a llamar el 8 metil. Solamente hay uno. El número 5 tenemos el butil. Entonces, 5 butil. Y en la posición 5 vuelve a haber otros sustituyentes que es el terbutil. Entonces, 5 terbutil. Y ahora la cadena más larga. Son 9, pero miren que en la posición 2 está el doble enlace. Vamos a poner 2. Si fuera alcano, diríamos nonano Pero como es doble enlace, diríamos no no No olviden que este. Esta terminación me indica el doble enlace, N. Si es si lineal, ya sabemos que es alcano o ANO. Ahora, vamos a continuar con un tercer ejemplo. Tenemos ahora este tercer ejemplo: CH3, CH, CH, CH CH3, CH, doble enlace, CH3. Miren que tenemos dos dobles enlaces. Bien. No olvidemos que debemos nombrar por donde más cerca se encuentren el doble enlace, entonces 1 y 2, acá podemos ver 1 y 2, o sea que lo podríamos nombrar, sea de este camino o de este, el doble enlace empieza igual para ambos. Ahora veamos la cadena más larga, esta sería la cadena más larga, y este el sustituyente, entonces vamos a seleccionar esa cadena. Y numeramos, ya sabemos que podemos nombrar ya sea de aquí para acá o de aquí. En este caso lo voy a tomar este lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora el sustituyente podemos ver que es el grupo metil. Vamos a poner 4, metil, guión. Y miramos que se repite el doble enlace. Lo vemos en el 2 y también lo vemos en el número 5. Entonces vamos a poner 2,5. Como se repite, acá hay que tener algo muy claro. Cuando se repite un doble enlace, en este caso sería 2, vamos a poner la palabra di, que significa 2. Si fuera 3, tri, 4, tetra y así sucesivamente. Entonces vamos a poner 2,5... Tenemos que es hectano, pues, pero no vamos a decir hectano, sino hepta. Y la terminación, como son dos, vamos a poner di. Dieno. ¿Por qué di? Porque existen dos dobles enlaces: dos y cinco. Entonces, 2 y 5, entonces 2,5 hepta, bien. Entonces, el nombre de este sustituyente es 4-metil 2,5-heptadil. De esta forma se nombraría este ejemplo. Veamos un cuarto y último ejemplo. Tenemos ahora este cuarto ejemplo. Ahora vemos una estructura un poco diferente. Vemos líneas y vemos líneas dobles. Importante esto. Cuando tengamos compuestos de esta manera, no olviden que cada vértice... Significa que aquí se encuentra un carbono, o sea que acá también habría un carbono. Ahora, podemos ver que aquí hay un doble enlace, ya que hay dos rayitas, y lo mismo aquí. ¿Dónde numeramos? Igual como lo hemos hecho en primera medida, buscamos la cadena donde empiece el alqueno más rápido. 1, 2, 3, 4. Está en la función 2. No me sirve. ¿Por qué? Porque si vemos acá, acá tenemos 1, 2, 3, 4. 4, 5. Miren acá. En la primera posición tengo el doble enlace. O sea que esta cadena me interesa. Entonces me voy a ir así. Voy a tomarla así, de esta forma. O sea que esta va a ser mi cadena de interés. Y vamos a numerar. Entonces vamos a poner acá el número. Entonces 1, 2, 3. 4, 5, 6. También lo podía haber hecho tomándolo de esta manera. 4, 5, 6, 7. Pero si hacemos esto nos olvidamos del doble enlace. O sea que no es conveniente irnos por ese lado. Lo vamos a tomar de esta manera. Entonces tenemos lo siguiente. En la posición número 4, si acá sabemos, tenemos un carbono. 1, 2, 3 carbonos. Entonces vamos a poner 4. Este estudiante sería el 4-propil, ya que son 3 carbonos. Y tenemos en la posición 1 y en la posición 4, el doble enlace vamos a poner 1,4. Y esta cadena son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como son 6, vamos a llamar a este hexa. Pero se repite el doble enlace, entonces sería hexa. Dieno. No olviden por qué di, porque se repite el doble enlace, o sea que este sería el nombre. 4 propil 1,4-hexadieno. De esta forma se nombraría este compuesto. Con esto damos por concluido el tema de alquenos. Próximamente veremos los alquinos. No olviden que este video contó con el patrocinio de... Induces el reflejo, limpieza y calidad que brillan. Les voy a dejar una pequeña reseña de nuestro patrocinador.